Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes. Un feliz sábado a los hermanos de la iglesia adventista, a los hermanos que guardan el día séptimo de la semana. Un saludo para todos ustedes en este día del Señor. Y asimismo también agradecido al Señor porque nos da la oportunidad de poder presentar su palabra en este programa que tenemos todos los sábados en la mañana, eh, que se llama Tu Encuentro con Dios. Qué bueno es que cada uno de ustedes nos puedan seguir. Y también compartir eh, este programa a través de Facebook Live. Los que quieran vernos en Facebook Live <coughs> pueden hacerlo. Y también, si alguno de ustedes quiere compartir este programa con otras personas, pues hágalo ahora. Así todos pueden también mirar y observar que está sucediendo algo eh, del mensaje en vivo en las redes sociales. A veces estamos publicando otras cosas, pero también podemos... Eh, dar este mensaje a otras personas que tantas veces necesitan escuchar la palabra de Dios. Cuando nosotros como, como personas eh, buscamos a Dios en nuestras vidas, eh, es necesario que no solamente nosotros recibamos este mensaje, sino también otras personas. Así que los invito a los que nos siguen, que ya tenemos algunos que nos están siguiendo en vivo, los invitamos a que puedan también compartir este este programa a otras personas. El tema de hoy tiene que ver con algo sumamente importante para cada uno de nosotros. Eh, nosotros creo que todos somos conscientes de que los cambios han sucedido, se suceden y van a suceder de manera permanente en la vida y en la sociedad. El mundo está cambiando permanentemente y si nosotros como cristianos no cambiamos, en nuestra metodología para poder darnos cuenta que vivimos en un mundo diferente o como fruto de darnos cuenta que vivimos en un mundo diferente, no cambiamos, definitivamente nuestro mensaje estará desfasado de las necesidades de la gente que vive en el tiempo en que vivimos ahora. Por eso es importantísimo que cada uno de nosotros pueda, de algún modo, entender que vivimos otros tiempos. En el mensaje de la segunda carta que le envía el apóstol Pablo a su hijo espiritual llamado Timoteo, él le encarga algunas cosas importantes luego de hacerle conocer eh, algunas cosas referente al tiempo en que estaban viviendo. Y es importante eh, para, para Pablo hacerle saber a Timoteo que era un joven predicador, un joven que estaba incursionando en el Evangelio de Cristo, que conociera cómo trabajar en tiempos diferentes. En el segundo libro de Timoteo, o la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, la palabra de Dios nos describe lo siguiente, eh, Pablo hablándole a Timoteo, también debe saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos.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 ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo? Su hijo espiritual. Timoteo, los tiempos que tú vas a vivir en los postreros, al de hoy, son tiempos muy difíciles. Y de alguna manera el apóstol está tratando de explicar a este muchacho, a este joven, de que debía buscar una manera diferente, con diferente ímpetu con una motivación distinta para poder predicar el Evangelio. Originalmente el apóstol Pablo viajaba a cada lugar y hablaba de la resurrección de Cristo, de la garantía de su salvación, y la gente creía en él. Cristo estaba siendo presentado al corazón del ser humano, y el corazón aceptaba, y se entregaba, y se convertía en a Jesús. Pero ahora ya la situación va mucho más allá. La necesidad del, del, de la población, del mundo, no era solamente el Cristo que pueda llegar al corazón del ser humano, sino que ahora los tiempos para poder predicar el Evangelio se volverían más difíciles. Si antes querían encarcelar a Pablo, si antes querían golpear a Pablo, si antes querían matar a Pablo, ahora encontramos no una población de, ad hoc, queriendo, buscando la verdad, eh, entendiendo que es necesario conocer de Cristo. No. Él le presenta un, un futuro muy sombrío, un futuro muy triste, como el que describe aquí, desobedientes a los padres. Hoy vivimos eso. Experiencias tristes en las que los hijos no quieren saber nada con los padres. Muchos de ellos cumplen la mayoría de edad y se van de casa y hacen su vida como quieren. Tenemos gente sin amor natural. Ya no hay en el corazón del hombre el afecto natural hacia el ser humano, hacia la naturaleza, hacia los animales. Ya no existe una identidad social o humana que les permita relacionarse de una manera mucho más eh, adecuada. Vivimos tiempos muy difíciles. Hay una confusión de doctrina, de pensamiento, de creencia. No estoy hablando de religión, Estoy hablando respecto a la condición humana. Acababa de ver hace un momento solamente una figura donde estamos queriendo aprobar leyes, o algunos países ya lo hicieron, para matar a un niño antes de nacer, si la madre no quiere, pero si sí dejamos libres a personas adultas que tienen la capacidad de cometer errores, pero son, salen ahora en defensa de ellos para darles libertad. Y muchos de ellos están metidos en el terrorismo, muchos están metidos en otros problemas serios, como la, la violación y todo eso. Somos capaces de confundir, pero no somos capaces de resolver ¿Por qué? Porque la población, la mente del hombre, va de continuo al mal. Tal como en los días de Noé, en los días en que vino el diluvio y Dios castigó la tierra con agua, el mundo está ahora lleno de maldad. La palabra de Dios dice, tendrán apariencia de piedad. No solamente dice, la maldad de los hombres se multiplicará. El hombre amará más los deleites más que a Dios. Porque de ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas a diversas concupiscencias. Este mundo está lleno de maldad, hambre, Resistencia a la verdad, desconocimiento de Dios. La pregunta que yo me hago es: ¿cómo puede el cristiano del siglo XXI poder llegar a estas personas con el evangelio de salvación? ¿Será del mismo método como lo hacíamos antes? Yo recuerdo cuando yo era estudiante de teología me preparaba para trabajar como predicador, estudiando la Biblia durante cinco años, salía a hacer mis prácticas a las comunidades alrededor de aquí de la ciudad de Lima, de la capital, aquí en Perú. Íbamos a las casas, tocábamos las puertas. La gente nos abría. Les decíamos que queríamos hablar con ellos y predicarles el evangelio, y pasábamos a la sala, nos invitaban un refresco y conversábamos con ellos. Hoy, Tú tocas una puerta y la persona que no te conoce no te deja entrar a la casa. Por tema de seguridad, por cualquier otra razón, la gente, de hoy, la gente de hoy no es la gente de hace 30 años atrás. Entonces, nuestra metodología de predicar el Evangelio tiene que cambiar. Vivimos en un mundo lleno de inseguridad. Ponemos cámaras en nuestras casas, dentro y fuera. Tratamos de protegernos de la maldad que hay alrededor de nuestros hogares, de nuestras comunidades. Permanentemente le pedimos a Dios que nos proteja del peligro, de los asaltos, de los problemas sociales. Vivimos un mundo lleno de hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, avaros, desobedientes, ingratos, sin afecto natural, implacables.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 ya en los días, cuando recién el Evangelio comenzaba a difundirse en el mundo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo veo en, el, en las redes sociales muchas, muchas frases, muchos versos, muchas publicaciones de fotos, de... Eh, autoestima, de valoración personal, este, que nadie puede hacer lo que tú puedes hacer, tú mismo puedes lograr todo lo que quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Querer es poder, una cantidad de refranes que se han creado del ser humano con el fin de poder autovalorarse a sí mismo, automotivarse a sí mismo. Si todo eso por, de alguna manera es cierto, ¿qué estamos haciendo nosotros con eso? para poder predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. No estamos hablando de que tú te dediques todo el día a, a salir a las calles y hablar con la gente. Si quieres hacerlo también, gracias a Dios, porque tienes la oportunidad de hacerlo. Pero en la oportunidad que Dios te da en este tiempo de maldad es que tú te conviertas en una luz para otras personas para que los que no conocen la verdad de la palabra de Dios, que es Jesucristo, su Hijo, el apóstol le recuerda y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mucha gente que está en el mundo hoy, de estos que describe el apóstol Pablo impetuosos, infatuados, amadores de los derechos más que de Dios, son gente que no conoce, de que la manifestación de Cristo será muy pronta. Y la metodología que el apóstol Pablo le dice es exhorta, redarguye, reprende. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no quiere saber de la Biblia, no quiere saber de religiones, no quiere saber nada de cosas espirituales. Dentro de las experiencias que yo comentaba acerca de mi trabajo como estudiante, Hacíamos campañas evangelísticas, invitábamos a ingresar a la iglesia, a la gente nueva. Hoy la gente no quiere ir a las iglesias. Las iglesias están vacías. ¿Cuáles son las iglesias que están llenas? Las que cambiaron metodologías. Las que utilizaron nuevos métodos para llegar a la gente que necesita conocer de Cristo. Es Esas iglesias, o son esas iglesias, las que están llegando con el Evangelio de Jesús. La verdad no la tienes que cambiar, la verdad tiene que ser la misma. Lo que tienes que cambiar son tus métodos para llegar a ellos, para llegar a la gente, para crear interés en las cosas de Dios. Jesucristo en sus parábolas, cuando hablaba a los de su tiempo, les hablaba en parábolas relacionadas con la agricultura. Porque de eso estaba la gente este, llena su conocimiento. De eso conocían ellos muy bien. Mirar, mirar los lirios del campo. El sembrador salió a, a, a sembrar. El pescador lanzó las redes. Su audiencia era una audiencia relacionada con sus mensajes. ¿Qué estamos haciendo nosotros para adecuar nuestros mensajes a la necesidad de la gente? ¿Cuáles son los ejemplos que usamos para dirigirnos a ellos? ¿Cómo estamos nosotros alcanzando a esas personas? Hay una necesidad grande en el mundo de hoy que debe ser suplida. Y aunque nosotros tal vez no nos hemos dado cuenta, hay una separación de relacionamiento entre las personas porque a nadie ahora le importa qué, es, qué está pasando con el otro, porque se ha impulsado la idea de que tú tienes que luchar por, lo, por tus objetivos, por tus metas, por, tus, por tu visión, olvídate de aquellos que no están a tu lado, los que no quieren caminar contigo, déjalos, y ese, ese sentimiento o ese pensamiento se ha enraizado tanto que la gente ya no tiene identidad con las de otras personas, no tiene identidad comunitaria. Y para llegar a ellos es difícil, a menos que tú te ingreses, que te pongas inmerso en aquellas cosas que a ellos les interesan. Yo escribí un libro que se llama Mi yo exitoso, con el fin de ayudar a mis alumnos a entender el valor que debe tener el ser humano sobre sí mismo como hijo y creación de Dios. No puedes tú creer. Que las cosas que tú hagas, las logras simplemente porque tu esfuerzo lo logró. Es cierto que hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos. Y esa valoración individual da gloria a Dios. No debe dar gloria al hombre. El apóstol Pablo decía que las cosas que él hacía, los hacía no para vanagloriarse a sí mismo, porque no tenía nada de que vanagloriarse, sino solamente a Cristo. Tal vez entrar en el concepto de la valoración individual... Podría llevarnos a nosotros, a llegar al corazón de esas personas. Otra de las cosas que le falta al mundo, justamente por este, esta falta de relacionamiento, es llenar vacíos. Los corazones de los hombres están vacíos. Han buscado llenar sus vidas con dinero, posesiones, títulos, rangos, honores mundanales, premios, Grammys, reconocimientos mundiales, y nada de eso los ha llenado. Entonces hay un vacío que llenar. Hay mucha necesidad de sentirse valorado en muchos que no han podido valorarse a sí mismos o no han recibido la ayuda de alguien para ser valorados. Entonces allí hay un... un, un un campo de cultivo muy importante al cual debemos llegar con la religión, con los grupos religiosos, las iglesias, los predicadores. Hay personas que no saben comportarse adecuadamente, sus emociones están descontroladas, hay efectos nocivos en las relaciones de personas, hijos hacia padres, padres hacia hijos, que los padres mismos ya no saben qué hacer con ellos, y muchos de ellos echan a sus hijos a las calles, los dejan abandonados, y ese abandono ha producido lo que nosotros podemos leer en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, eh, según el apóstol Pablo, gente sin rumbo, no tienen idea hacia dónde van, por qué están aquí, no tienen una razón de ser, y si nosotros seguimos predicando en la iglesia, los domingos, los sábados, los miércoles, los viernes, los jueves, Cualquier día de la semana, metidos en nuestro caparazón y no hemos salido al mundo, es que nosotros no estamos entendiendo el mundo en que vivimos. Antes las iglesias eran consideradas templos. Hace 50, 60, 100 años atrás, los famosos templos eran intocables, casi como, como lugares este, santificados o como si fueran lugares extraños. No sé si a usted le sucede, pero cuando yo entro a una iglesia católica y, y, y las hermosas construcciones barrocas y de diferentes épocas que tienen allí, entro y me siento como que estoy en un lugar raro. Ahí no puedes hablar, no puedes gritar, no puedes hacer nada. Es, es como un lugar, este, no sé, eh, lleno de prohibiciones. Tú no puedes mantenerte en una congregación de ese tipo si tú quieres lograr que el mundo de hoy, irreverente, ese mundo bullanguero, ese mundo eh, bailitero, ese mundo desordenado, ese mundo de, de drogas, de alcoholismo, quieres llevarlo a un templo. Así. La gente no va a ir. Entonces tenemos que cambiar nuestros métodos. Cuando la gente no iba al templo porque veía la corrupción de su tiempo, Jesús salió del templo. Y se fue fuera del templo a enseñar, a predicar el Evangelio. Llegó incluso hasta los pueblos enemigos de Israel. Si no cambiamos nuestra metodología en este tiempo, no vamos a poder llegar a otros. Yo no sé si para un pastor religioso, para un padre religioso o para un líder religioso, eh, de repente sea irreverente hacer un TikTok, por ejemplo. Normalmente los TikToks son para burlarse, para hacer sátira, pero allí está el mundo, allí están los jóvenes, allí están los adultos. Hace más o menos unas dos semanas tuve el privilegio de conocer a un pastor dominicano y él se ha convertido en el evangelista de las redes. Y me dio muchísimo gusto saber que él va a predicar el Evangelio a través de las redes. Y me mencionó algo que para mí me parecía inverosímil. Dijo, ya tengo mi cuenta de TikTok. ¡Qué interesante. Cambiar los métodos para llegar al mundo. Cuando tú te pasas media hora, una hora viendo TikToks de, de, de, de chicas semidesnudas, de, de jóvenes hablando de cosas prohibitivas o burlándose de otros, o haciendo cosas como, por ejemplo, mentir, o, o a, a, a, imitando cosas que, que te hagan reír, sin duda, llama mucho la atención. Pero yo te pongo ahora un reto, y el reto es que si tú me estás escuchando y conoces algo del mensaje de Cristo, y ves que hay gente en el mundo que no está interesado en Jesús, que propongas un método y que tú lo utilices de tal modo que la gente pueda escuchar de Jesús, que puedan saber que hay un plan de manifestación y de su reino muy pronto. Algunos estamos adormecidos, hablando entre nosotros, en nuestros propios grupitos élite, hablando de Jesús, aquellas personas que ya conocen de Jesús. Yo diría engordándonos a nosotros mismos, y autosatisfaciendo nuestro orgullo de saber que ya conocemos el Evangelio. Cuando posiblemente seamos como las dragmas, perdidas, metidas en una casa y no sabemos que estamos perdidos. Porque no hemos hecho la labor de Jesús. Que salir de los templos para ir a predicar el Evangelio. Muy bien, no te quieren abrir las puertas ahora. Entra a través de las redes. Cuando Satanás no podía llevar al mundo, a los cines, Creó las redes sociales para entrar con su mensaje malsano, maldito, para destruir las vidas de los seres humanos a través de las redes sociales. Llevó el cine a la casa, a la televisión. Y como la televisión no la ves todos los días porque te vas al trabajo, lo llevó al celular. Hoy en el celular tienes acceso a todo. Allí tenemos que estar nosotros, utilizar esas mismas corrientes, utilizar esas mismas herramientas para poder llegar con el Evangelio de Jesús. Por eso el apóstol le dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que redargúyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia. Continuidad a tiempo y fuera de tiempo. Sostenibilidad. Hoy en día, muchos niños quieren practicar deportes. ¿Dónde está la iglesia para poner deportes? Hoy día muchos jóvenes quieren practicar danzas. ¿Dónde está la iglesia para meterse en las danzas? ¡Ah, no! ¡Está prohibido! Muchas cosas estaban prohibidas en los días de Jesús. Un día él estaba pelando trigo. Habían venido a caminar, sus discípulos estaban pelando trigo y los fariseos, así como hay muchos ahora en las iglesias ¡hey! tus discípulos están haciendo algo indebido en el sábado y Jesús les dijo mientras estén con el esposo déjenlos hacer lo que ellos les plazca voy a sanar a una persona, a un endemoniado en pleno templo, Jesús extendió la mano y sanó a un endemoniado este profana el día de reposo y Jesús le dice, si una oveja se cae a un hoyo el sábado, ¿lo dejan allí? No, van y lo recogen. Hay hambre en todos lados. Hay gente sin casa en todos lados. Nuestras iglesias están vacías. Cuando podrían convertirse en dormitorios para la gente necesitada, que en la noche no tiene dónde dormir. Podrían convertirse en comedores para que la gente pueda tener eh, satisfecho su hambre. Nosotros no estamos dándonos cuenta el tiempo en que vivimos. Hay familias abandonadas por sus padres, hijos abandonados, esposos, esposas, solas, solos, que experimentan la tristeza de la soledad y no hay quien llegue a sus hogares. No hay quien les dé una llamada, no hay quien les ayude a entender que hay todavía esperanza, que hay un Dios que tiene un plan maravilloso para la raza humana. Otro de los conceptos que yo quiero desarrollar esta mañana es que muchas veces nosotros hemos predicado un evangelio de restricciones. Ayer escribí en mi, bueno, esta mañana escribí en mi Facebook, tú puedes leer allí, una religión que no religa. Cuando la religión se establece como tal, el objetivo era acercar al hombre hacia Dios, acercar al hombre a la realidad de una comunión con su Creador. Si la iglesia no cumple esa función, no tiene sentido que exista la iglesia. En muchos lugares como Estados Unidos, donde yo viví unos años, el día de culto no era un día solamente de ir, escuchar un mensaje e irse a la casa. Me encantaba que ese día llegara. ¿Saben por qué? Cada familia traía su comida de la casa. Y era un encuentro comunitario. Los días jueves, yo ayudaba a un pastor en California. Íbamos a un lugar que se llamaba Food Bank. Y recogíamos por 150 dólares alimento para alimentar por lo menos unas mil personas. Pagábamos una cuota solamente. Y había tanto alimento en esos almacenes me contaba un señor que trabaja allí que cuando esos alimentos no se recogen, se tiran a la basura. Hay tanta hambre en el mundo y la gente no recibe el alimento y con el alimento, el evangelio, ¿por qué? Porque nos hemos, nosotros, vuelto indiferentes a la realidad del mundo que nos rodea y no estamos haciendo mucho por no ser crítico, por no decir nada, no estamos haciendo mucho para llegar a esas personas. Una de las cosas que dice el capítulo 25 del libro de San Mateo, que cuando Jesús venga nos pedirá cuenta si hemos visitado las cárceles, si hemos atendido a los huérfanos, si hemos hecho lugares con, con las viudas para que puedan tener dónde vivir, si hemos hecho alguna cosa para ayudar a la gente necesitada. Nos van a preguntar el día de la, de la manifestación de su reino, Jesucristo nos va a preguntar, tuve hambre, me diste de comer. Entonces la iglesia tiene que como ¿Cómo lo voy a decir? Eh, no comunicarse, sino como una... Como, como, o sea, volverse comunitaria. Eso es lo que quería decir, porque una palabra que no, me, que no me viene a la mente. Hoy existe en Estados Unidos iglesias comunitarias. Community Church. Hoy deberían convertirse las iglesias en centros comunitarios. A raíz del covid hay muchas, muchas personas que tienen a sus familiares en los hospitales y ellos eran el sostén de la casa y ellos no tienen ahora qué comer. ¿Quién les debe comer? Y allí debería estar la iglesia. Allí debe estar el evangelio. Allí deben estar los timoteos para poder llegar con alimento a esta gente que necesita comida, que necesitan de alguien que les dé algo para poder sobrevivir. Esa es la razón por la cual estoy predicando esta mañana, porque me gustaría que cada uno de nosotros pensemos en que los cambios suceden todos los días, los tiempos han cambiado. No podemos seguir con los métodos antiguos. Yo recuerdo que metíamos volantes debajo de las puertas de las casas, en los garajes, y poníamos una carpa en la ciudad, y la gente venía a escuchar el mensaje de Jesús. Usted hace eso, ahora nadie viene. Porque todo el mundo tiene ahora un contacto a través de las redes sociales, de este medio que yo estoy ahora utilizando para llegar a ti. Y yo quiero pedirte encarecidamente que este mensaje que te está llegando a ti, lo compartas con tus amigos, con aquellos que todavía pueden escuchar, aunque sea este pecador, para que puedan entender de que hay que cambiar nuestros métodos, que tenemos que predicar a Jesús. Él es la esperanza de gloria para el mundo de hoy. Y en tercer lugar, yo quiero tocar este, este punto desde el, la perspectiva. Yo sé que es muy sensitivo para muchos, pero te quiero decir algo. Dios, el Dios de hoy, que es el Dios de siempre, no cambia a las personas mediante la reprensión. ¿Qué estás diciendo, Boris? ¿Te has salido de la doctrina? No, no me ha salido de la doctrina. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido mal la doctrina. Con una persona le pasa algo, ah, seguramente no das tus diezmos. Si alguna persona se enferma, ah, seguramente no está siendo fiel a Dios. Así como los judíos. Tenían lepra, ah, era maldición de Dios. Nosotros relacionamos el mal como que Dios es un Dios que está buscando a sus hijos que se porten mal para poder ponerles una prueba, para poderles algún castigo. Y te voy a decir con tristeza, pero estás equivocado. Mira, cuando un ave ve a su cría sufrir, va y lo protege y lo cuida. Lucha por ella. Una gallina que un, que un este, águila se quiere comer un pollito... La gallina hasta da su vida por, por sus polluelos. Cuando Dios ve a un alma quebrada, quebrantada por el pecado, no le pone reprensión, no le pone castigo. Lo abraza con su amor, con esperanza. Yo sé que muchos de los que van a escuchar o los que están escuchando este mensaje son cristianos como yo y que sufren muchas veces las consecuencias de sus propios errores, de sus propios pecados, como yo. Que en algún momento nos descarriamos y sufrimos, y nos duele y no sabemos qué hacer. Estamos esperando el fuego de castigo de parte de Dios, ese relámpago que nos va a caer de maldiciones, porque así hemos aprendido de pequeños. Si te portas mal, te voy a castigar, te voy a pegar. Dios no usa el castigo para restituir a, las, a los seres humanos, castigó a su hijo en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos recibir o entender a plenitud su grande amor. Yo he visto a muchos padres que cuando sus hijos se rebelan, tratan de prohibirles, no hagas esto, no salgas aquí, no te vayas allá, que todo es prohibición y los hijos se rebelan, no ven horas de que a los 18 años y se van de la casa. Pero qué distinto es un hogar donde el padre y la madre abrazan a sus hijos con amor. Cuando digo abrazan, le llenan de cariño, le llenan de protección. Tanto así que los hijos no se quieren ir de la casa. Quieren vivir con los padres. Porque gustan de la relación de amor que hay entre hijo y padre. Y madre. Dios no cambia a los hombres con castigos. El hombre recibe los castigos de sus propias acciones, porque sus acciones son malas y esas acciones traen castigos, traen errores, traen consecuencias. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice su palabra, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para que nosotros podamos ser abrazados con su amor. Tú no puedes negarte, no puedes revelarte al amor de alguien. Cuando alguien te da amor lo menos que puedes hacer es rechazar ese amor. Y Dios sabe el secreto de sus criaturas. Él sabe que sus criaturas necesitan amor y amor a plenitud. Y por eso cuando tú necesitas algo, cuando tú necesitas y estás abandonado en la desesperación, en la indiferencia de tus, de tus correligionarios, de tus amigos, de tus miembros, compañeros de iglesia, o tus compañeros de trabajo, o de tu familia, Dios te llena de su amor, te ofrece su espíritu para poder enchirte de su amor, para que sientas que Él nunca te abandona. Enséñale a la gente del amor de Dios, que si tú miras a Jesucristo en la cruz del Calvario, entregando su vida por nosotros, podrás comprender que el amor de Dios es más grande que nuestras propias concupiscencias. Que su poder para restaurarnos está a nuestra disposición. Que su poder no está puesto en el camino para ponernos tropiezos. Que su amor es pleno y que no mirando cuál es nuestra condición humana y pecaminosa, Él nos abraza y nos ayuda y nos conduce al camino de su luz, de su paz. Amigo que me escuchas esta mañana, el mundo se muere de hambre de Dios, solo que no sabe dónde encontrarlo, porque incluso las iglesias se han vuelto, vuelto, vuelto indiferentes y lo único que predican son sus propias tradiciones, sus propios conceptos creados a través de los años, del cual no quieren salir, porque creen que así se mantienen en la verdad, yo les pregunto, ¿cuál verdad, la única verdad existente para la paz del hombre se llama Jesucristo? No es una iglesia, no es una doctrina, es una persona. Por eso la religión tiene que ser un acto de religación con Cristo. Es conducir a las personas a Él. Yo le decía aquí en mi oficina a un amigo, que sufrió mucho, que sufre mucho, porque a veces la congregación misma se convierte en tu verdugo. Yo le decía, deslígate de ese, de ese sentimiento, deslígate de esa pertenencia que tú tenías con la iglesia y únete y lígate a Cristo. Él no te condena, te aconseja, como lo hizo con la, con la pecadora, anda y no peques más. Jesús no fue al lado de ella para ver si pecaba o no, simplemente le dio su poder, le dio su amor, le dio su comprensión. Y esa mujer se convirtió en discípula de Jesús. Lo amaba tanto que el día antes de su sacrificio, unos días antes, ungió con el perfume más caro de su tiempo los pies de Jesús y enjugó con sus lágrimas de gratitud a su perdón. Y con su cabellera secó los pies de Jesús. Nadie, ni la madre de Jesús, pudo ungir su cuerpo. Después de muerto, mas una pecadora lo hizo. Porque Dios no castiga a los pecadores. Dios los envuelve de su amor. El mundo de hoy, mi querido amigo, necesita más amor. ¿Sabes qué es el amor? De repente te estoy predicando y tú me dices, Boris, yo sé que necesitan amor, pero ¿qué es el amor? El amor es una idea que nace en la mente del hombre, inducido por Dios, para tener una razón de hacer algo por alguien. El amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. El amor es una razón. Es la misma razón que llevó a Dios a crear al hombre. Es la misma razón que llevó a, a Dios a enviar a su hijo para morir por la, por, su, por la raza caída, por nosotros los perdidos. El amor es una razón que mueve al hombre a ayudar, a conducir, a predicar el mensaje a otras personas. Yo quiero en esta mañana... Inducir a tu corazón para que cuando te sientas solo, si ya eres cristiano, ya conoces algo de Cristo, tal vez lo único que te falta es entender el Cristo del amor y no el Cristo del castigo. cuando tú muchas veces te, te aferras a tu iglesia, a tu, a tu mundo, de aparecer bien para que no te critiquen, no estás resolviendo el problema en la raíz. El único que puede conducirte a la convicción de que pecaste, de que necesitas de la justicia de Dios, que necesitas seguir la verdad, es el Espíritu Santo, no la iglesia, no los acusadores, no los verdugos, no los fariseos, que te acusan por tus malas acciones, sino el abrazo del amor de Cristo. Él cuando vino en la cruz del Calvario a morir, pagó todo lo que tú tenías que haber pagado con tus propias acciones. Y hoy, ese Jesucristo quiere llegar a tu corazón. ¿Y por qué lo hago contigo primero? Porque yo sé que si tú sientes en tu corazón a Cristo y su amor, Tú vas a compartir este mensaje con otros. Le vas a dar a otros lo mismo que recibiste tú. Si Dios te dio la oportunidad de conocer su misericordia, es el momento en que tú también compartas eso con el mundo. La necesidad del mundo de hoy es el conocimiento de Dios, de su amor. El mundo no conoce a Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el conocimiento es el que produce la fe. ¿Y por qué el mundo no tiene fe? ¿Hallará fe Dios en la tierra? Era la pregunta. Hoy necesitamos baluartes, tú, yo, todos, para predicar un mensaje que llegue a llenar el corazón de las personas que sufren de soledad, que sufren del amor de Cristo porque no lo tienen, porque no saben dónde ir, niños que tienen padres alcohólicos, mujeres que tienen esposos que pegan, hombres que están desesperados porque no tienen trabajo, no tienen orientación en sus vidas, este es el momento de llegar a ellos. Si no puedes ir a su casa, mándale un mensaje hoy mismo a través de las redes, tu WhatsApp, tu Instagram, tu TikTok, lo que sea que tú uses, Mándale un mensaje de que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza. Dile que doble sus rodillas, que abra su mente y que le diga a Jesús lo que siente en su corazón. Y él escucha todos los corazones, lee todas las mentes y puede ayudar. Puede dar esperanza. Esta mañana... Yo te pido de corazón de que al terminar esta, este mensaje comparte este mensaje, o si no, llama a alguien y da la esperanza. Ella conversaba con unos amigos, todos preocupados por nuestra vida espiritual. Conocí a José, un gran amigo ahora, y él está buscando eso ese momento espiritual con Dios, con el Creador. Y qué maravilla encontrar a alguien que esté en búsqueda del Dios eterno, de su amor. Yo quiero esta mañana inducirte también a que tú busques el amor de Cristo. En Él hay esperanza, hay paz, hay bendición. Lo he experimentado y también lo puede hacer contigo si lo ha hecho conmigo, que soy pecador. Quizás el peor. ¿Cuánto más lo hará contigo? Porque su amor es más grande que tus necesidades y él puede cubrir lo que tú necesitas hoy. Mientras yo hago una oración, abre tu mente, abre tu corazón y dile a Jesús lo que tú sientes. Si te sientes solo, sola, Ahora es el momento. Y manda este mensaje. O llama a alguien. O escríbele. Pero no te quedes con esta bendición solamente para ti. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos. Vivimos tiempos peligrosos, difíciles. Y necesitamos adaptar nuestro mensaje basado en el amor. En ese amor eterno que tú nos has manifestado en la cruz del Calvario. Es por esa razón, Señor, que en esta ocasión te queremos pedir de todo nuestro corazón que nos enseñes a llevar el mensaje de amor de Cristo al mundo que tanto necesita de ese amor. Que los vacíos corazones puedan ser llenados de tu espíritu. Que las mentes sin rumbo puedan entender que tú tienes un plan muy pronto de tu manifestación y el establecimiento de tu reino. Mueve a tu iglesia aquella que todavía preserva tu verdad para salir de sus cuatro paredes y abrir la oportunidad de conocer a Jesús y que puedan ser influenciados por el Espíritu a tener fe en él y en sus promesas. A los que estamos aquí, Señor, ayúdanos a tener ánimo, el optimismo de poder seguir predicando tu verdad. Acompáñanos esta mañana, llénanos de tu espíritu y que nuestro encuentro contigo sea un encuentro real de comunión, de paz, de bienestar. Bendice a nuestros amigos que están delicados de salud. Te pedimos por Nica Mendoza, ella está pasando un momento difícil. Bendícela. Te pedimos también por Goldberg, San Sanjurjo. Su enfermedad, Señor, es fuerte y terrible. Ayúdalo, restáuralo. Da esperanza a su esposa, a sus hijos. Oramos por Silvia, porque la restaures de su salud. Gracias por haber ayudado a su esposo y a su hijo. Gracias porque tú has restaurado a Ángel y a muchos otros por los cuales ya hemos orado también a ti, Señor, te rogamos hoy que tú puedas dar esperanza a los corazones, a Glicerio, dale la bendición de tu compañía, y tu seguridad, a su hija, a su familia. Bendice, Señor, a los que están desanimados, a los que están solos, a Patricia, dale, Señor, tu compañía. Ayuda a aquellos necesitados que te buscan en oración, llénalos de tu paz. Porque te lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Deseamos de todo corazón que el Señor te bendiga esta mañana, que llene de paz tu corazón. Nos vemos el próximo sábado, en la mañana, en algún momento después de las 10. Tu encuentro con tu Dios, con un servidor de siempre, un amigo, Boris Darmo. Nos vemos.